Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Referentes. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares gracias a la señal de Avia Yala Televisión en todo el país y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras, gracias a las plataformas digitales Avia Yala TV y nuestra página oficial www.aviayala.tv.gov Y como todas las noches de sábado, es un honor y es un gusto poder compartir 60 minutos de la vida de nuestros referentes en nuestro país. Hoy, en nuestro programa, tenemos una mujer que es un referente en el periodismo de Bolivia. Y la vamos a saludar esta noche. Claudia Benavente, ¿qué tal? Qué gusto tenerla en el programa. Oscar, gracias, gracias por la invitación. Contenta de estar eh, contigo. Nos vamos a tutear, hemos adelante, dicho. Adelante. <risas> Lindo estar aquí contigo en tu programa, en este canal que tiene unos estudios muy, muy um, profesionales. Y siempre acá he sido recibida con mucho calor, entonces es eh, estudios como se debe y el calor humano como se debe también, así que nuevamente estoy muy contenta Al acá contrario. en Avallala, y, y mucho gusto de, de estar contigo en persona. El cariño es recíproco, lo decía fuera de cámaras, mi admiración por el trabajo que realizas y sobre todo porque... Es muy importante hoy en día tener a mujeres como tú, profesionales, pero que estén haciendo historia y que estén fortaleciendo nuestra carrera. Y no así, eh, vamos a ir hablando más adelante de las luces y las sombras que tiene hacer periodismo en nuestro país. Y las luces y las sombras de cada persona también. también. claro que sí. Bueno, no sé, al final vamos a. Creo que voy a terminar yo siendo el entrevistado, porque todos los periodistas somos ahí siempre, ¿no? ¿Verdad? Estamos, es no nos acostumbramos, ¿no? A, a, a, estar a de ser entrevistados y no entrevistados. ¿no? <risas> bueno. Vamos a ver la ficha biográfica de nuestra invitada, Claudia Benavente. Adelante, por favor. Claudia Cecilia Benavente Parada nació en La Paz el 22 de febrero, es comunicadora y periodista y ahora nos acompaña en el programa Referentes. Y por supuesto, nosotros felices y contentos de estar con nuestra invitada especial, Querida Claudia, vamos a retroceder unos añitos. Queremos que nuestra audiencia, que ya conoce tu trabajo, también conozca un poquito y sepa de tu vida más personal. ¿Cómo eras de niña? Encantadora, pues como hoy. <risa> ¿Mantienes? He mantenido el encanto, he mantenido el encanto y la frescura. <risa> ¿Eh? ¿Eras una niña traviesa? No, no, no. Más bien eh, he tenido que luchar contra mi timidez. Soy hija única de mi mamá, soy hija única y he sido siempre una niña tímida mientras he sido niña. Entonces me ha costado luchar contra mi timidez, ¿no? Me acuerdo en, en el colegio siempre me quedaba hasta el final porque no me animaba en los momentos de recreación a acercarme a las muñecas, porque ahí iban todas, corrían todas, había que empujarse, pelear por la muñeca, entonces... Me acostumbré a irme a la plastilina directamente porque ahí pues ya nadie iba, ¿no? Entonces agarraba <risa> mi bola de plastilina, no me hacía empujar con nadie. Pero es y... bueno porque desarrollas la creatividad, ¿no? Eso Por sí, sin lado... sí, muñeca, pero con creatividad, <risa> de verdad. Qué lindo. Sí. ¿Qué colegio estudiabas? En el Franco. En el Gracias Franco. por la pregunta. Me encanta mi colegio. Sí, Yo sí. soy militante de mi colegio. Ah, mira, qué sí. genial. Y mi hijo hoy también está en el, en el Franco. Creo que ha sido la única imposición de verdad que he tenido sobre él. <risa> ah, Me mira. gusta mucho mi colegio. ¿Qué materias te gustaban? Todas. Eh, todas, de más niña, eh, todas. Y ya entrando a la adolescencia. Empezó a volcarme por uh, todas las que no tengan matemáticas, ni física, ni química. Entonces me he ido más a la literatura, la historia. Me ha gustado mucho más eh, la palabra, claro. centrarme en la palabra. ¿no? ¿Eras buena alumna? Huasquiri. No sé ¿Cómo si es buena, pero yo soy camireño, No sé qué es huasquiri. Ah, huasquiri. Huasquiri es que me esforzaba. Ah, ya. Me esforzaba, ¿no? Una noche antes ya tenía listos, obviamente mis tareas hechas, mi mochila ya hechita, hasta la ropa la ponía al lado dobladita. Entonces eh, me sí, rajaba en el colegio. Ordenada, muy, muy ordenada. Al sí. punto que, que ha marcado, no sé si para bien. No, mi, mi mamá me dice, te juro que me ves, te veo y me das miedo, me dice mi mamá. Claro. Entonces, ¿no? eh, ningún, ningún extremo es bueno, ¿no? Pero el, el mío es el orden, sí. Ah, qué bien. Sí, sí. Y eso también lo, lo impartes ahora en tu ámbito profesional. Eh, con ello me protejo Yo Ay. tengo un amigo que en su momento, cuando ingresaba yo al periódico, me dijo, te va a ir bien, te va a ir bien porque eres organizada. Y eso fue clave. Vamos a hablar después de esos 12 años que estás liderando uno de los periódicos más importantes del país. De joven, ¿qué música te gustaba escuchar? Todo, todo, todo, todo, sin discriminación. Además, depende del, del momento, pero eh, no he sido, digamos, una metalera dura o no, de todo rock. Me ha gustado mucho el rock latinoamericano, o sea... Argentino, claro, sobre todo. mexicano, la música latinoamericana en su versión rock me ha marcado mucho. La argentina por la cercanía, supongo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, por el colegio también algunas cosas. Siempre la de... influencia, ¿no? Sí, la extranjera sí, sí. te, te motiva, Pero de ¿no? todo, de todo. Ya. Uh -huh. ¿Y algún grupo boliviano? Uf, hijito, <risa> tantos. Además grupos que que han crecido conmigo, ¿no? En el socavón, tú no debes Mira, ni no. saber lo que es el socavón eh, porque vienes de Camiri y porque eres mucho más joven, pero en su momento en La Paz el socavón era el lugar, el antro donde nos juntábamos a escuchar música, bailar Mira. y ahí he conocido, por supuesto, Lucas, que ha marcado claro. la historia del rock boliviano He conocido Coda 3 y luego el Grillo Villegas y así claro. toda esa, toda esa movida, ¿no? de. ¿Eras de salir a las fiestas? Uh, total. ¿Bailarina? To totalmente. Totalmente. <risa> era, eh, soy y seré ah, bailarina. qué bien. Qué Primero bien. bailarina. Ajá. Sí. ¿Practicabas algún deporte? no flojita para los deportes creo de que hecho todos huasquil... los comunicadores somos sí, medio flojos sí creo Yo que hay algunos para para el deporte hay algunos <risa> puntos que números. nos unen no sí sí sí no a mí todo lo que sea en el escritorio con la pizarra el sí. profe deporte ya me costaba más la materia que más me costaba de hecho <risa> mira y cómo te diste cuenta que te gustaba la comunicación Claudia Mm, a mí en verdad lo que me gustaba era la literatura, Oscar. Entonces en el colegio, en, en el franco, como preparamos el bachillerato francés, dos años antes tenemos que elegir una sección. Entonces uno puede elegir ciencias políticas, economía, eh, biología, ciencias exactas o literatura. Y obviamente mi sección era filosofía, letras, lenguas... Y ahí me di cuenta que me gustaba más bien la filosofía, la literatura, iba por ahí. Y cuando terminé el bachillerato, yo quería estudiar literatura, ¿no? Y ahí, yeah. por supuesto, que llegó mi mamá y me dijo, ¿quién te va a pagar por ser filósofo o, o literata, no? Yeah. Entonces, yeah. Eh, me dijo, vete a la católica y te escoges algo. Porque además en la UMSA, tampoco, porque era un tiempo en el que las huelgas se sentían más. Y era como como sinónimo de, entras en la UMSA y vas a tardar más en hacer tu carrera, ¿no? Y ahí, y ahí, dicho sea de paso, estaba la, la mejor carrera de literatura, si es que no es la única todavía, una gran carrera, di clases tiempo, tiempo después, sí. la carrera de literatura en la UMSA es, es una burbujita valiosísima dentro de la sí. Universidad Mayor de San Andrés, pero ni ni olí eso, yo me fui a la Católica y ahí mi mamá me dijo, te escoges algo de ahí y listo. Entonces escogí lo más cercano, no era economía, no era administración, no era psicología, era comunicación. Por descarte entré en comunicación, pero fíjate, y eso eh, lo cuento siempre porque ha, ha marcado mi, mi vida y mi manera de, de ejercer la profesión, termino la licenciatura en la Católica y luego me voy a estudiar a Bélgica, a la Universidad Católica de Lobaina, y allí encuentro una unidad de investigación ah, que era el observatorio del relato mediático. ¿Qué había ahí? Habían profesores que habían hecho su formación en, en teoría literaria y que se habían trasladado al departamento de comunicación para armar esta unidad de investigación, que qué es lo que hacía. Analizar todos los productos mediáticos, que sí, ya estaban la... puestos al, a, a, en televisión todo. al aire Televisión, impresos. prensa Es ya. decir, analizar todo lo que producimos en los medios A partir de los lentes de, eh, de la narratología ya. De la teoría literaria Entonces eso me vuelve a mi idea original Bien. Y eso me devuelve a mi idea original Y esto quiere decir que en, en la teoría en el método o si quieres la metodología literarias encuentras una gran beta para analizar los productos que hacemos los periodistas llámese noticia llámese publicidad llámese wow. programa de televisión informativo en fin entonces ahí encuentro yo el sentido y veo como estos dos caminos en verdad, ese descarte que yo había practicado, en verdad, en era un camino con mucho sentido. Y es que todo esto que estamos haciendo tiene que ver con, vaya, con los relatos, eh, uh -huh. con los relatos de la mitología, con los relatos eh, de nuestros antepasados en, en las leyendas, con la novela, con... Es decir, los productos de la ficción, literatura, cine, en fin, son productos muy similares a los que estamos haciendo en lo que nosotros consideramos este mundo real, ¿no es cierto? Mira. Y en verdad, tanto en, en la elaboración como en la recepción, tienen Ahí caminos fue. muy similares. Claro. O sea, que leemos una novela o miramos una película o vemos un informativo o miramos un documental o leemos un periódico, esencialmente... Bajo las mismas coordenadas. Y eso es lindísimo y es apasionante para estudiarlo. ¿no? esa sociedad de consumo también, ¿no? De que va, me imagino es. que vas ahí también viendo y analizando también cómo vas percibiendo qué y, tipo de cosas ¿y qué son las que le gusta a la sociedad. ¿no? Exactamente. ¿Y por qué? Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos gusta determinado producto? producto? Uh -huh. ¿Por qué es así? Porque hay historias que nos atrapan? La Crónica Roja, por sí. ejemplo. Son, son relatos maravillosos. ¿Por qué nos atrapan? Hay que, hay que mirar y, y un poquito más adentro y vamos a ver que está la esencia humana ahí. ¿no? Vuelves a Bolivia y ¿en qué medio inicias ya tu, tu área laboral? <risa> en uh, P.A.T. Estuve un, yeah. un tiempo muy corto en Católica Televisión Luego, muy corto, porque yo volví, estaba haciendo el doctorado. Yo en, en Lovaina hago la maestría, comienzo el doctorado. Y en medio del doctorado tengo que volver a, a Bolivia a hacer mi trabajo de campo y luego volver. Entonces, es en esa venida que, que tengo un tiempito en Católica Televisión. Uh -huh. Vuelvo a Bélgica, termino mi doctorado. Y terminando mi doctorado, tenía 29 años. Muy joven para ser doctora. Claro. muy vieja para empezar a trabajar. Sí. Entonces ahí eh, me llama Mario Espinosa de PAT, donde yo había hecho mis prácticas en mi tierna juventud. <risa> y Mario me propone nada menos que reemplazar a Gringo González, que se iba Está aquí, a otro canal casa de estudios, Así Marilano, es, ¿sí así bien? es, y siempre siempre lo recuerdo. Siempre recuerdo ese momento y entonces eh, mi primer trabajo ya tiempo completo es PAT. PAT. Sí. Y comienzas ahí a, a, a trabajar Con Mario, con Mario, que no es fácil trabajar con Mario ah, Que mira. tiene mucha experiencia sí, sí, sí. Y trabaja con gran maestría Solamente en noticias en Ya noticias. estabas enfocada tú en ese ámbito, ¿no? En, yo estaba oh. enfocada eh, donde haya trabajo, hermano ah, Yo tenía que enfocarme donde me puedan pagar, eso era todo Entonces <ríe> ah, Mario me pone a su lado y, y conduzco con él el informativo de la mañana y estamos a las, uh, no sé, seis, seis y media de la mañana, y ahí estoy en un set como este. Entonces, eh, ahora ya lo veo con más naturalidad, pero en ese momento yo me hacía pis de miedo, evidentemente. Siento. Mi papá siempre me dice, hija, yo estaba de claro. rodillas, me dice, rezando para que no te equivoques. De rodillas frente a la tele, rezando para que no te equivoques no. Eh, Y me sigo equivocando hasta ahora así pero eso que es lo lindo No sirvió los rezos No, pero eso es lo lindo Uno va aprendiendo no Cuando sea reiterativo el error Ya es cosa de, ya de, de ponerse o jalarse la oreja Pero eh, yo he entrevistado a muchos Capos que considera la televisión internacional y ellos les decían, ¿no? Cuando estaba más jovencito, yo como te comentaba comencé a los 10 años en la tele y era como que cuando ya me tocaba, a mí me gustaba siempre noticias, mi sueño era leer noticias en Canal 7, porque en Camiri el, el único canal que existía de niño era Canal 7 lo cumplí, estuve dos años pero, y me decían ellos no, hay que equivocarse en pantalla porque así vas aprendiendo sobre la marcha y otros me decían, es como las horas de vuelo del piloto. Cuanto Totalmente. más estás al aire, mucho más vas ganando experticia, ¿no? Totalmente. Y eh, uno se equivoca todos los días. Sí. Ahora decía, sirvió los recuerdos, ¿no? Sirvieron los recuerdos. Pero ya eh, o corriges inmediatamente sí. o sabes que hay un tiempito. Eso yo mmm, tengo en mí como una constante, ¿no? Cuando estoy por... mantengo un silencio para que se organizan las fichas y sí, luego lanzo. Y encima quedo bien porque parece que estoy pensando. <risa> claro, ¿no? Bueno, eh, son 12 años que estás liderando uno de los periódicos más importantes del país. Eh, ¿Cómo fue la noticia de asumir eh, este, este gran reto? Porque ser directora de un periódico y, y como es la razón, pues me imagino que has tenido que consultarlo con tu almohada, contigo mismo, para poder llevar adelante y mantener esa calidad que ahora tiene ese periódico. Sí, con más que con mi almohada, con eh, con dos grandes amigos. Eh, uno es Horst Grebe. ¿Lo conoces? Sí, sí. Horst, eh, que es un gran intelectual, un gran académico, sobre todo una persona de una nobleza y de una estatura un gran amigo, mi doctor de cabecera, él es doctor en economía, <risa> pero yo le digo es mi doctor de cabecera, y consulté con él, me dijo, está bien, asume el reto, ¿no? y con el papá de mi hijo, que en ese momento éramos pareja, hoy es un gran amigo, y en ese momento también, uh, que es colega nuestro, Claudio Russell. y me, yo me hacía pis de miedo, evidentemente, y sí. tenía, y, y debía hacerme el doble de pis de miedo, porque no tenía idea memoria de miedo pero no sabía dónde me estaba metiendo y fue muy duro y en ese momento eh, claudio me dijo dame una razón para decir que no y tenía razón, el miedo, pero esa no es razón, ¿no? <risa> fue, fue mi docente en la católica, Claudia. Un, o sea. Debe ser un sí, buen docente, el sí, sí, sí. ah, ¿Mantiene muy el pelo Sí, sí, sí, lo mantiene sí, largo, ¿no? Sí. Sí, a ver, sí, sí. No, súper jovial, Claudia, le mandamos sí. un gran abrazo y Así un saludo es. para él. No creo que de la me recuerde <risa> con tantos saludos que vos pasado en no la universidad, crees, pero no, sí. No, no, yo creo que sí. Bueno, eh, pero ya estar ahí de directora, me imagino que tienes un millón de anécdotas, ...buenas, otras no tan malas, porque así es la coyuntura del país... ...hoy podemos estar dando informaciones realmente agradables... ...y otras que lastimosamente hasta uno cuando se va a su casa... ...se lleva consigo eso, no que a veces es bastante sí. complicado. Un millón doscientos veintidós anécdotas... Mm. ...que no las voy a olvidar, no y que forman parte de mi vida... ...porque a lo largo de, de este tiempo, tú me decías el primer trabajo... ...bueno, desde ese primer trabajo, cuando tenía 29 años hasta hoy... Creo que la razón sin duda es el trabajo que, que más ha logrado meterse dentro de mí. El periódico hoy, y así me, me vaya o me vayan mañana, el periódico no va a dejar de estar debajo de mi piel. Y eso es eh, algo que yo no me esperaba que podía lograr eh, en una fuente laboral. No puedo separar ni mi vida, ni mis sentimientos. Es decir, cuando dicen, este es un periódico oficialista paraestatal del Evo, del García Linera, <risa> más que al periódico, me está afectando a mí, a, a mi piel, a, claro. a, a mi corazón. La razón mm, forma parte sí. de, de lo más íntimo que yo tengo. Qué lindo, ¿no? A ver... Mm, Hace muchos años eh, leía por ahí que decía eh, The New York Times, ¿no? Señalaba, y estaban en esa búsqueda, ¿no? De, llegaban los 2000 y decían, bueno, ya la gente está con otros, está con la tecnología, con el celular, ¿qué hacemos? Y otros mucho más aguerridos decían, eh, va a desaparecer el periódico, va a desaparecer. Y habían propuestas así como que, bueno, están las tablets, pondremos ahí el periódico. Tú que estás liderando un periódico. Eh, ¿Qué opinas de, de, de, de eso que todavía hoy en día sigue todavía evolucionando? Porque eh, ha crecido mucho el periódico, no es lo mismo hoy en día a nivel mundial eh, agarrar, palpitar, leer, oler, mm. ojear tu periódico que tú ya te familiarizas a tener uno que ya está en tu celular. Sí, sí, y, y lamento decirte que es así. Lamento decirte que el periódico está atravesando una fase muy, muy delicada, creo que la más delicada de su historia. No te olvides que cuando nace la imprenta, uh -huh. es una maravilla poder tener eh, unos cuantos ejemplares de la Biblia. O sea, era maravilloso, maravilloso para ese momento tener de pronto, y gracias a la imprenta, la Biblia en cientos de ejemplares en un tiempo corto mil era obra de Dios tan obra de Dios que por eso yo creo que la Iglesia controlaba todo lo que se imprimía después cuando llega la radio se dijo uy con la radio chao la radio es decir voy a y me van a escuchar en ese minuto no hay que esperarla no hay que esperar meter a la imprenta esto sí que y y la revolución de la radio no, no mató al periódico, uh -huh. ni a lo impreso, ¿no? Y luego vino la televisión, ¡ah, no! Ahora sí, ahora sí, todo, porque ahora es con imagen, con imagen, algo que está sucediendo, y la revolución de la televisión no mató ni al periódico ni a la radio. Y cuando yo estaba en la universidad, y tú también lo has debido escuchar, nos decían que la radio anuncia la televisión muestra y el periódico explica. No habíamos visto nada. Cuando llega Internet, ahí sí. Ahí sí que se mueven los pisos de todos los medios, de los tres medios tradicionales, y no solamente los pisos de los medios tradicionales. Se nos mueve la vida, se nos da vuelta la vida. No podemos concebir hoy el mundo, tú estás con dos celulares, yo estoy... Es decir... Nos sentimos, podemos entrar sin calzón, Oscar. Claro, pero, pero no podemos sí, sí. entrar sin celular, porque esto no lo vamos a usar, pero es nuestra seguridad psíquica. Eh, yo puedo estar sin riñón, pero no puedo estar <risa> sin el teléfono. Pero es por el, por el ejercicio que trabajamos, no porque seamos adictos, sino porque... Es porque desde ya, que ya lo... Vamos hasta que dormimos. No, y ya... Noticias. ¿A qué altura está la paz? Entonces, y pero... Y, y ahí está eh, no solamente nuestra vida transformada, también el ejercicio del periodismo dentro de todo esto. Y sí, ahora sí que el periódico, la radio y la televisión tienen que asumir desafíos, pero de vida o muerte, para que mañana eh, podamos seguir okay sobre estos soportes, y que van a variar, es decir, este programa eh, va a estar en YouTube, me imagino, tiene que ya estar está, en YouTube, ya está. y ya está, yo lo he visto, uh -huh. he visto pedazos en YouTube. Um, no va a morir el periódico, pero su función sí va a ser drásticamente, ya, ya, dirán algunos, Claudita, ya, ya está, <risa> ya está eh, transformado. Entonces hay que ver cuál es el lugar de la prensa. Hay que ver eh, cuál es la función. Por supuesto, eh, el registro para la historia, porque a veces en Internet, como el amor está en el aire, después desaparece, Así ¿no? Eh, la función del registro, el ordenamiento, porque estamos guala todo el día estamos gualaichando en Internet, pero se necesita tener como que el registro Una del día. La de la vida. Para poder ordenarnos, para seguir escribiendo nuestra historia, uh -huh. para traer lectura, lectura hecha en casa, la lectura que necesita un tiempo de cocción, como en la casa, ¿no es cierto? No, no una hamburguesa, sino un picante mixto, eso no sale en media hora, el picante mixto necesita pues tiempo, necesita habilidad, necesita conocimiento, necesita saber, necesita sazón. Ahí es donde va a estar todavía el periódico papel y, por supuesto, sus versiones impresas, porque estamos leyendo también en las pantallas. Esto dicho, quiero reivindicar el papel porque, siendo que ya ni los periodistas, el otro día leía que este periodista Lanata en Argentina en una entrevista decía que hace años que no lee periódico papel. O sea, ni los periodistas estamos leyendo el periódico papel, ¿de qué estamos hablando? Sin embargo, como el libro, mañana va a ser el libro y todos los textos vamos a leer en las pantallas, tabletas. No, el, el texto tiene una función porque el soporte del papel tiene un impacto diferente claro. que la pantalla. Tú puedes leer en una super pantalla, una página de, un, de una novela o una tapa de periódico o una publicidad. Uh -huh. El impacto que tiene el papel en nosotros es diferente claro. entonces eh, eso todavía lo mantiene vivo no, y eso ha permitido que que se vayan que se vayan evolucionando ¿no? los medios porque ahora qué periódico no tiene su portal qué periódico no tiene inclusive su, su área o su sección multimedia o sea, ya trabajas con con audio podcast eh, Tú mismo tienes un programa que vamos a hablar en, al instante de, de, de tu programa, por favor. Pregúntame, no, sí. como dice el, el burrito de Shrek, pregúntame. Muy bien. Vámonos a una pausa comercial. Al volver estaremos con el sector de Tertulia y de esta manera nosotros disfrutando de nuestra entrevistada especial Claudia Benavente. Pausa y volvemos con más. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí en su programa referente, disfrutando de esta entrevista y estoy seguro que ustedes también están disfrutando allá en sus hogares. Querida Claudia, nosotros tenemos un espacio que se llama Tertulia. Ponemos la fotografía de nuestro invitado una semana antes y la gente va comenzando a escribir sus preguntas. Y aquí la hermenéutica es que si no quieres responder... Te tomas un sorbito de vino. ¿Te parece? Me parece bien, pero yo quiero tomar y responder, ¿se puede? Yo <risa> claro, quiero las dos cosas. Claro que sí. ¿Por qué brindamos? Eh, porque porque hayan más periodistas con esa buena vibra que tú tienes, con el entusiasmo. Tu rostro me, me es muy, muy amigo. Tienes claro. una vibra muy buena. Y qué bueno que, que rostros y vibras tan tan lindas estén apostando por el periodismo que hoy parece que es una especie en extinción porque más jóvenes como tú sigan luchando por sus sueños y que caritas de niño como tú <risa> sigan batallando por hacer el periodismo por Me eso quiero porque brindar. te admiro mucho como periodista querida Claudia Gracias. salud vamos estás lista uh -huh. Raíz Ordóñez te mando un gran saludo desde Santa Cruz de la Sierra. Dice, qué lindo verla a Claudia en los medios. Sigo su programa. Vamos a hablar del programa de Claudia también. La pregunta es la siguiente. ¿Te consideras una mujer que cumplió sus sueños? Raiza? he cumplido mis sueños. Tengo esa misma sensación que tienes tú, Oscar, de haber perseguido un sueño y, y haber alcanzado no... No porque lo que esté haciendo sea, sea relevante, sino porque he logrado encontrar un trabajo que me apasione. Y como nos han dicho tantas veces, búscate un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un solo día. Y yo siento la pasión, siento los desafíos, pero ningún día... Eh, ...me pesa, raiza... ...y en ese sentido creo que he logrado mi objetivo... ...qué lindo... ...sí, la verdad que... Eh, ...creo que a todos los que amamos el periodismo es la pasión... Nuestro, sí. el, el, ...es como la esencia, ¿no? ...de, de un hacer... ...un colega me decía... Es, ...es la manera más alegre de ser pobre... ...sí, sí, la, la verdad que sí... ...la gente nos ve a veces en la tele y cree que... ...uy, no, no, va todo lo contrario... Eh, ...Ángel Saavedra, te mando un abrazo... ...desde la Ciudad del Alto dice... ¿Te gusta más hacer TV o prensa escrita? Ángel, como diría uno de los intelectuales que más admiro, el Chavo del Ocho, las dos cosas. <ríe> ¡Qué bien! Me gusta mucho, Qué ambas. Bien. Claudia Terrazas, de, desde Cochabamba, gracias, dice, no se pierde el programa. Querido Oscar, saludos a la familia Terrazas, un gran abrazo para la familia Terrazas allá en la Yasta, que nos mira también. Pregunta lo siguiente, dice... Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. La frase de Gabriel García Márquez. ¿Tú cambias cada día en tu trabajo? Yo creo que cambiamos nosotros, nosotros primero. Antes de cambiar algo hacia afuera, yo creo que cambiamos porque cada día el periodismo nos permite, o, o más bien el poder mirar la realidad, eh, Claudia, nos permite... Sellar nuestro cuerpo, sellar nuestro ser, aprender con dolor, con alegría, nos permite cambiar nosotros. Ojalá nosotros podamos devolverle esa, esa posibilidad que nos da esta profesión. Ojalá podamos devolverle y cambiar nosotros a algo, a alguien, como decían en en la película El Silencio de los Inocentes, decía el doctor Lecter, le decía a Clarice, quieres salvar aunque sea una oveja, ¿no? Solo una. Así salvemos una sola oveja. Sí, sí. Y es suficiente. Claro. Pero salud, yo voy a responder salud, salud. y tomar. Saludos. Así es, muy bien. A este paso te vamos a tener muy seguido por acá. <risa> salud. Dilma Batista nos manda un abrazo desde La Paz. Dice, ¿qué opinas de las fake news? Wow. Eh, ¿Qué voy a opinar, Vilma? Que es eh, lo que hay, que una de las funciones, que no está solamente en manos ni de los periodistas, ni de los medios de comunicación Está en manos eh, del poder, pero no de nuestros presidentes, pues de los poderes de verdad, Vilma, los poderes del dinero, los poderes económicos de los dueños, pues, de Twitter, los poderes de los de los grandes, el eh, comprometerse a una lucha contra la mentira, porque qué es eso de fake, es mentira, claro. ¿no es cierto? Es decir una mentira como a un periódico que no quiero nombrar y un director que menos quiero nombrar que publicó que un bebé había muerto en ...en el tibnis, y nunca hubo un bebé muerto... ...pero eso ya sella, ¿no? O ejemplos, hace poco y en, hay ya montón... ...pero eso, eh, eso daña, daña por supuesto... A, ...a quienes están involucrados en la información... ...pero a la sociedad también, y nuestra credibilidad también... ...entonces, eh, en función de estas percepciones... Nosotros construimos nuestros imaginarios y por eso nos sacamos la mugre después sí. en la calle. Porque cuando consumimos un canal que nos dice, estos son los malos así, los y nosotros somos los buenos. Mm -hmm. so y entonces empezamos a construir... Mm, Ese imaginario imágenes, colectivo que a sí. veces no es el correcto. Sí. ¿no? Y salimos y, y ahí, ahí pues entonces... El árabe es malo, wow. el indio es salvaje, eh, la mujer es inferior, yo wow. no sé cuántas cosas sí, más. Sí, sí. Eso es muy complicado. Y me surge una pregunta mía, ¿qué, qué, le, qué le puedes decir tú a la, a la competencia? Porque me hacía recuerdo mucho en tu, afir, en tu apreciación. Yo leía titulares de un medio de comunicación boliviano, sobre todo en octubre del 2019, cuando... Vivíamos una crisis política y cuando, obviamente, eh, algunas posturas no estaban apegadas a la Constitución Política del Estado, veía, estos compañeros, colegas, se han atrevido a escribir esto, y entraba a su portal y realmente era, pues, cosa que estaba totalmente diferente, apegada a la realidad, ¿no? Entonces, eh, aquí, ¿no?, en Bolivia, sin ir lejos, entonces veía y decía, pero conozco yo a este, no sé, a este jefe de prensa, tantos años de experiencia. Y yo mismo decía, no puedes, lo básico, no rectificar, buscar primero, uh -huh. con, no tienes que hacer varios filtros para poder sacar. Y unos titulares que, que eran pues muy, muy, muy, que, que yo mismo me sentía mal, ¿no? Por, uh -huh. por, por el periodismo. ¿Qué les dices a tu competencia, a, los, a esos periódicos que tú sabes? que igual que sabemos, de sabemos cuáles son. Sí, sí. No voy a decir su nombre, pero los, los estoy mirando. Claro. ¿no? Eh, a los medios, por supuesto que pueden construir líneas informativas en función de intereses. Y bueno, los intereses están en todo lado porque ni este yala ni la razón, ni ningún otro medio está eh, libre de, de los intereses de sus propietarios. Llámese iglesia católica, empresariado privado, Estado, en fin... ...hay intereses siempre detrás de los medios... ...pero estos... ...campos de las propiedades... Eh, ...deberían respetar... Eh, ...los principios básicos de, de... la producción periodística... ...y dejar en manos de los periodistas... ...ahora el problema es los periodistas pues... Sí. ...las y los periodistas... ...que en... ...en muchas ocasiones... Eh, ...tienen líneas informativas peleadas con la verdad, que no tiene nada que ver con la posición que uno tiene, porque todos tenemos Obviamente, una posición más, vale, porque el día en el que yo no claro. tengo una posición ideológica, claro. una posición política, un dónde ubicarme en este mundo, ese día ya me puedo claro. morir. Esas posiciones tienen que eh, ser coherentes con la vida, pero al mismo con la vida de la persona, pero al mismo tiempo eh, tenemos que, que respetar nuestro trabajo, tenemos que ser responsables con, con lo que hacemos, con la gente a la que llegamos y, y no envenenar. Yo creo que cometemos errores y dentro también, dentro de, de nuestras casas, hay, hay. Yo te cuento que en aquella crisis del 2019, inolvidable. Veía en el propio periódico noticias que contaban, por ejemplo, y tengo una que la tengo tan subrayada, nunca me voy a olvidar, que yo no podía creer que, que tenía eso ahí en, en que mi había redacción. En tu redacción. Claro, y veo la nota y, y hablaba de enfrentamientos, qué sé yo, en Chasquipampa, creo que era en Chasquipampa, en la zona sur, creo que era en Chasquipampa. Sí donde decía que los vecinos se organizaban, los vecinos se defendían, los vecinos temían y llegaban los salvajes, las masistas, hordas, masistas, las hordas, masistas. Es también? decir, las hordas, los masistas no no no son pues eh, santos de la devoción de todo el mundo y no son angelicales, ¿no es cierto? Pero no podemos poner ahí los vecinitos, papitos, están organizando bien bonitos, y llegan las hordas y eso es hacer... Eh, eh, Hacer un periodismo de, de confrontación mentiroso, eh, lleno de prejuicios que no revelan sino eh, los propios obstáculos que tiene la, la persona que escribe, pero eso ocurre en casa, ¿no? ¿Cuál es el punto? Llegar y decir, tú me puedes decir a mí al día siguiente, yo a ti, y, y podemos intercambiar sobre... ...sobre los relatos que construimos... ...que como no, no es matemáticas... ...gracias a Dios, es un campo tan subjetivo... Es ciencias sociales... ...y ahí podemos, claro, podemos discutir... ...los enfoques, todo claro. es discutible... ¿no? ...mientras no haya mala fe... ...mientras no haya interés político... ...mientras no haya odio... ...mientras no haya racismo... ...mientras no haya discriminación... ...y yo creo ahí, y lo he dicho quichiscientas mil veces... ...y lo voy a repetir... ...que los periodistas formamos parte también... ...de qué parte de la sociedad... Somos esencialmente clase media, somos eh, hombres y mujeres de clase media con ciertas coordenadas en nuestra interpretación del mundo y desde ahí También contamos, tenemos ordenador. que hacer el intento de, de mirar desde los zapatos de una campesina, desde los zapatos de un propietario de un supermercado, desde un político, tenemos que poder mirar desde esos ángulos. Ese es el desafío del periodismo. Así es. Jimena Aldonate, desde Cochabamba, te manda un abrazo y pregunta. ¿Qué opinas de las personas que sin ser comunicadoras sociales están ejerciendo nuestra profesión? ¡Wow! ¡Qué linda pregunta! Jimena, ¿verdad? De Cochabamba. Sí. Jimena Aldonate. Jimena, yo creo que el periodismo es de los eh, contados campos que que se hacen en, que se... A ver, de los contados campos que se formatean en una universidad pero que no adquieren sentido sino en la realidad, en la calle y es de los contados campos donde yo acepto un periodista que no ha sido formado en la universidad. Conozco malazos y malazas que han salido de la universidad. Sí. Y conozco periodistas, pero maestros en periodismo, que lo han aprendido en la calle. Y yo creo, y conozco malazos también, conozco gritones de todo, de todo de, pelaje. En la vida eh, del señor hay de, todo, dice. hay de todo. Hay de todo, hay eh, de todo. Creo que se puede, hacer, eh, se puede hacer un buen periodismo aprendiendo en la calle, el oficio, sí, pero el periodismo bien. no Agarrar un micrófono y gritonear Eso yo, yo también puedo ¿no? claro. Bueno, ya estamos casi En el bloque final De este, esta sección Salud. de tertulia Salud, Saludos. por favor Querida Claudia <risas> Sin dar nombres Alguien quiso sobornarte Para que no publiques algo De alguna persona Lo dice Paola Jiménez de La Paz Paola, como diría Carlos Mesa Never in the life ni trataron. <risa> no, creo no, no, tengo, no tengo cara de... De... Sí, de sobornable. No, nunca. <risa> nunca, nunca. Lo que no quiere decir que no hubo personas, y las hay todos los días, que llaman, escriben claro. para detener un enfoque. A veces con razón, las más de las veces sin razón, ¿no? Claro. De que el titular tendenciona, que tendencioso, no le gusta a mi titular, <risa> pero no es tendencioso. Y en algunas ocasiones sí puede ser tendencioso. Sí. sí. <risa> Juan Carlos Nadia, agárrate por ahí, querida Claudia, dice... Eres una mujer muy bonita. ¿Algún jefe te molestó con otras intenciones? Mm. Juan Carlos... Sí, ¿sabes? Juan Carlos, pero bonita, no bonita. Alta, baja, gorda, flaca, morena, rubia. Por supuesto, bienvenido a la realidad. Las mujeres sabemos... Eh, que en nuestros puestos laborales en la calle, en el minibús, en el banco, estamos eh, expuestas claro. a eso porque vivimos en sociedades patriarcales donde mmm, de, donde el abuso además es muy sutil, es muy sutil. Qué bueno que no digamos nombres porque no me quiero enemistar con ningún <risa> jefe ni compañero, pero por supuesto, pero por supuesto bonita no bonita, o sea, las mujeres estamos expuestas son más vulnerables ¿no? cuando tienes un jefe ah por supuesto eh, porque el, eh, el el poder te, te hace rehén pues no. el poder te hace rehén de, de esa situación es. y hay Muy que bien. sortear ¿no? Salud. salud has respondido muy bien ah, las preguntas bien. de mi audiencia gracias a la gente que, que se toma el tiempo de escribirnos gracias a la gente que también eh, los halagos y las observaciones Al, nos dicen <risas> halagos. Si ya estás terminando tu vino dime la verdad <risa> Ahora ella me va a preguntar a salud, claro, no, que, seco. A Lagos, ¿Qué habrán dicho? ¿Qué me habrán preguntado? Que no estás poniendo, la verdad? todos nos dicen lo mismo, ¿no? Deberías ponerle un poco nos... de... ¿Qué me han dicho? A ver. No, de todo de todo, ¡Ah! Pero en el sentido más bonito <risa> En el sentido más alegre ¿no? no mu pero muchos de los mensajes sí coincidían ¿no? Qué bien que sea una mujer La que lidere un importante medio Decían, ¿no? Un prestigioso medio entonces ¿qué Ahora, bien? ojo, qué lindo las mujeres ya estamos eh, sí, en diferentes hace rato en distintos lugares, uh -huh. es decir, en algún momento era yo la única mujer en el no sé qué y, y a momentos te la crees, pero no hoy, sí. al contrario, hoy más bien encontrarme un director de periódico hombre y te pago, porque hoy eh, muchas mujeres están, están bien. ejerciendo bien, mal eh, y qué bueno que así sea, qué porque tenemos que tener la misma oportunidad de ustedes, de estar abajo, al medio y arriba sí, de, sí. de las jerarquías, ¿no? En, en las distintas profesiones, en las instituciones, en los distintos lugares de, de la sociedad. Pero um, creo que encontramos mujeres, eh, hay, hay pasos que se han dado. Y, y por otro lado, hay muchos pasos que no se han dado, ¿no? Y, Falta mucho por construir todavía Uf, en ciertos pero aspectos. Falta un montón. Pero, pero vamos, la idea es esa. Eh, ¿no? el, el, el el muchis, en los más sensibles, ¿no? Sí, ¿no? En los más sensibles, sí. porque de lo contrario no estaríamos contando la cantidad de feminicidios, sí. de agresiones a las mujeres, de, los de acosos laborales, gestión. de acosos sexuales. Mm. Todo eso forma parte de, ¿no? También. Y no hay que poner como el, esa ilusión, es. es es una falsa luz eso, que ahora las mujeres estamos. No, no, no, no. Eh, estamos, además, porque nos lo hemos ganado, sí. no, porque ustedes nos lo hayan permitido. No, no es que te hayan cedido, no es una no, no, cosa. No, no, no. A mí nadie me ha claro. cedido nada no. a ninguna mujer. Todas eh, se, se ganan su espacio, bien luchadoras las mujeres, sí. ¿no? Es que hemos tenido también que construir nuestras herramientas de sobrevivencia, ¿no? Tantos siglos, tantos siglos, pero ahí estamos. A mí me encanta trabajar con mujeres, jefa mujer. Mm. Productora mujer. ¡Ah, ¿Sabes por me, qué por qué? mentira. Porque son más detallistas. A veces nosotros los varones somos un poquito más locos, entramos al esto ya esto. Se nos pasa y las están como que, Oscar, marcándote. Entonces, me encanta supuesto. mucho eso. No, no, ¿De eso verdad es que mentira. Escoque. Una mujer te, te saca las jefas mujeres que yo he tenido. Una mamita. Sí, mamita. No, yo todo el tiempo procuro trabajar con por lo menos no, mi equipo cercano es. es yo he tenido, másteres. Amalia Pando ha sido mi jefa. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo he temblado? ¿Cómo he sufrido? ¿Cómo he aprendido? Dilo también? Que está bien. ¿Cómo he aprendido bueno. también? Bueno, nos vamos a un sector que se llama Bitácora. Adelante, por favor, con la rejilla y continuamos. ¿Qué rápido pasa el tiempo? Gracias por acompañarnos. vida, Clau, me encantaría continuar, pero tú sabes que la yeah, televisión sí. es oro. Te voy a pedir que prestes mucha atención aquí al monitor. Tenemos unas cuantas imágenes y que les vayas contando a la gente también eh, de las postales que rememoran ah, también tu vida. ¡Ah, qué lindo sí. gatito! ¿Qué se llama? Eh, él se llama Jerjes. Yeah. Es un... uno de mis cuatro gatos. ¡Wow! Sí, es un, fenomenal. es un gato hermoso por dentro y por fuera. Tiene un... Tiene un carácter. Eh, no parece gato, ¿no? Eh, es, es distinto a mis otros tres gatos. Oh, mira. Sí, es. Qué lindo. Es un compañero de vida. <risa> Siguiente imagen, por favor. Ay, Con caray. Sandra Liaga. Pucha, traigan a vino! Sandrita. Traigan a ver, vino. Vamos a pedirle que nos sirvan vino por Traigan favor. whisky. <risa> traigan whisky. Quiero brindar por, por Sandra Liaga. Eh, Sandra Liaga. Es para mí eh, la mm. profesional que yo más admiro. Sí. Sí. Y esa foto la, la guardo en mi corazón. Sandra se fue en diciembre del 2019. Tengo todavía algunos audios, una gran amiga, sí. pero sobre todo un referente. Yo creo que eh, este programa debería invitar a gente como ella, no como yo. Ella sí es rey, <risa> ella sí. No, o sea, Ella sí es un referente, Sandra Liaga, comunicadora. No ha transitado tanto por el periodismo, eh, ha hecho otro tipo de comunicación, pero es un referente para, para el periodismo y la comunicación, ¿Sí? porque ha sido una mujer um, con principios uh -huh. que yo comparto, y sobre todo con una consecuencia, una claridad en su mirada. Eh, me siento huérfana sin Sandra. Sí. Mm. Hemos tenido el gusto de compartir con Sandra ¿También? igual. Sí, muy bien. La siguiente imagen, ¿Siguiente? por favor. ¿Siguiente? Wow. wow una de tus últimas. Esa, últimos esa proyectos también la quiero. Esa también la quiero. <risas> la primera vez que vi tu programa, quiero decirte sí. que me gustó mucho porque dije qué lindo que un periódico se arriesgue. Hacer también, y, y era en ese ámbito, en esa lógica, yo decía, de, de, de evolucionar como medio de comunicación, ¿no? Y creo que tu programa es un programa que ya marca también línea en la sociedad boliviana. Gracias, Óscar. Este programa es el resultado de luchar como gato patas arriba la razón por todo lo que hemos conversado es un medio que ha sufrido muchos golpes uh -huh. eh, el golpe de la crisis de los medios escritos el golpe de la situación económica el golpe de tener una planilla inflada que después se ha traducido en una guerra durísima del sindicato en un gobierno transitorio que le ha iniciado una persecución judicial al propietario del dueño ...un golpe que ha vivido... ...la paliza de la pandemia... ...pucha... ...qué duro nos han dado... ...nos han tirado a matar... ...por no hablar de la competencia desleal... ...de um, los golpes que nos han dado... ...desde los propios colegas... ...esos duelen, ¿no? ...el ministro, el eso... ...al ya final estamos. son efímeros y pasan... ...pero los... ...oye, los colegas... ...eso, eso duele... ...y queda... ...y... ...hoy la razón... ...está... ...luchando desde el propietario desde el propietario hasta hasta el guardia todos apostando por la sobrevivencia de un medio, tú decías uno de los más importantes, te equivocaste La Razón es el periódico más importante porque La Razón es el periódico que trabaja y que hace, no sin errores trabaja sin mala fe sin una agenda política eh, trabaja en función de la conciencia de quienes conforman el equipo. Um, y en esto, bueno, todo esto para decirte que para sobrevivir hay que hacer papel, hay que luchar por tener un periódico impreso de calidad, por nuestra página digital, por dar la batalla también en esos ámbitos, por hacer estos streamings que es sí. Radio a las 8 con... Con mis colegas Rubén Atahuichi y Toño Dalencia, a las 11 conmigo, el piedra, papel y tinta, luego el programa deportivo. Antes teníamos un programa de mascotas, ahora no tenemos auspicio, volveremos y seremos millones. <risa> y así va. Y así de todo tenemos que hacer. Mañana si tengo que hacer ballet clásico. Me Podemos, voy a poner mis sí. zapatillas y ahí me verán. Con tal de que siga al aire. Sí. Y que siga con la gente y con los lectores. Así ya es. casi en la recta final, querida Claudia. ¿Qué libro recomendarías a las nuevas generaciones que están estudiando comunicación y periodismo? Ningún libro de teoría, yo recomiendo Galeano, cualquier libro de Galeano, cualquiera de los libros de Galeano, en esos relatos cortos, en las venas abiertas de América Latina, en el libro sobre el fútbol, en el libro de relatos eh, contando la historia a partir de los ojos de las mujeres, Cualquier libro de Galeano, compren, lean, disfruten, memoricen. Si hay que citar uno. Mira, para cerrar, qué lindo haber estado una persona muy inteligente, qué lindo haber disfrutado estos 60 minutos que se han pasado muy rápido. Si tuvieras que redactar la noticia de tu vida, ¿qué titular le pondrías? Mm. Me puse medio poético y contigo. Sí, muy bien. <risa> la noticia de mi vida... Es que eh, soy una eh, encantadora, encantadorísima mujer luchadora. War mi valiente, war mi valiente, Oscar, y he disfrutado enormemente y... Eh, te respeto, tengo cierta envidia del ritmo con el que haces la entrevista. Voy a mirar esta entrevista. Eres muy dinámico, no se te va una. Si fueras tenista estarías en el campeonato final, estarías en las finales. Muy bien, Gracias. qué dinamismo. No pierdes una pelota, qué velocidad. Eh, te admiro, casi te estoy envidiando. <risa> Cuando quieras. Hacer... Tú sabes, el mundo de, de la comunicación ah, es completo. Por supuesto, cuando te vayas, o te con, vayan, cuando te vayan, tócame la puerta. Vamos a estar vamos juntos a ahí haciendo sí, sí, algo, sí. ¿no? Sí, sí. Por lo menos supliéndote los días que viajes <risa> con piedra, papel y tinta. No, por favor. Gracias, querida Claudia. Gracias. Qué gusto haberte Qué tenido gusto. en el programa. Qué gusto este encuentro. Gracias. Ese es el trabajo y la pasión que realizamos los periodistas y que intentamos con mucho cariño y sobre todo con mucho profesionalismo llegar hasta ustedes para que puedan disfrutar no solamente las noticias, sino también disfrutar de estas lindas entrevistas que tenemos con personalidades, con personas, con seres humanos que a través de ese trabajo, de esas luces y sombras van construyendo una sociedad mejor. Adiós Olivia, nos vemos hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Chao, chao. Thank right. you.